Anaïs Nin fue una escritora francesa, nacida de padres cubanos españoles. Después de haber pasado gran parte de su infancia con sus familiares, se naturalizó como ciudadana estadounidense. Vivió y trabajó en París, Nueva York y Los Ángeles. Autora de novelas vanguardistas en el estilo surrealista francés. Es principalmente conocida por sus escritos sobre su vida y su tiempo, recopilados en los llamados diarios de Anaïs Nin, volúmenes del 1 al 7. Anaïs Nin, diarios... Soy Ángeles, Anaís, Juana, Antonina, Rosa, el de Miranín y Kunme. Tengo 12 años y estoy bastante alta para mi edad. Todo el mundo lo dice. Soy delgada, tengo los pies grandes y las manos también, con los dedos largos, que suelo crispar por nerviosismo. Tengo la cara muy pálida, unos ojos grandes castaños, perdidos, y temo que revelen mis insensatos pensamientos. La boca grande, me río muy mal y sonrío irregular. Cuando me enfado hago una monta con los labios. En general soy, estoy seria, un poco distraída. Mi nariz es un poco curmed, quiero decir, un poco larga, como la de la abuela. Tengo el pelo castaño, no muy claro, que me llega por, un poco por debajo del hombro. Mamá dice que son mechas y yo siempre las oculto con, en una trenza o recogiéndome con una cinta. Mi carácter. Me enfado con facilidad. No puedo soportar la menor broma, pero me gusta hacerlas. Me gusta el trabajo. Adoro a mamá y a papá por, y, por encima, y por encima de todas mis tías y todo el resto de mi familia, sin contar mamá y papá. Sorbal y Juan Quiero mucho a mi abuela. Me gusta leer y escribir. Es una pasión.